Pegar, ...que es el regreso de Rochi. Rochi, yo, yo hace dos días yo estaba analizando y yo, vea, como que Rochi no se siente. No sé si fue que él cogió de descanso todo el día de, eh, de cuarentena para, para descansar después del accidente, pero no se sentía porque Rochi siempre ha sido muy controversial y siempre le ha gustado ese, eh, eh, esa controversia. Pues volvió con un tema que fue el que pusimos antes... Muy bueno, me encanta la música de Rochi. A mí me gusta mucho Rochi, porque Rochi es muy real, a mí me gusta la gente real. Y. La, la, pero. La, la, sí, la. sí, lo guagua Pero. Eh, volvió con. Puso en. Tú tienes. Eh, puso en, en, su, en su cuenta de Instagram que el API consciente le había regalado 100 mil pesos que necesitaba y, y se lo devolvió. La, la. O sea, la. le dijo: Ya no te debo. Ya no te debo. ¿Qué usted opina, Patricia, de regreso de Rochi? ¿Usted es Guaguaguá, eh, Patricia? ¿O es y Guaguá? Los dos. ¿Qué te opina de Rochi? ¿Hacía falta, no? Eso tuvo bien sí, lo que él hizo de devolverle falta. el dinero públicamente. Hacía falta, ¿no? Sus temas tan Controversiales, ¿eh? ¿verdad? Esos temas tan picante Pero estuvo bien que él, que él le devolviera el dinero al lápiz de manera pública. ¿Tú crees que estuvo eso bien? Eso estuvo mal. Él debió de hacerlo más formal con él solo. No publicarlo ahí. Debió hacerlo. Mira, y te mandé un recibo. Eh, y te deposité tanto. Claro, o sea. ya. Eh, que quede ahí entre los dos. Exacto. exacto. exacto. Ricky, ¿qué te opinas de que haya vuelto nuestro líder de los Guaguas, Rochi R.B. El alcalde de los que pega, ay mi madre. No, eso está bueno, eso está bueno. y Él sabe que la cosa con el virus ha estado más tranquila, o sea, está ahí. Pero él decidió ir para la calle. Ya él vio que el Alfa tiene su bulla, que está en entrevista, que cobra taxi, que uh, salió guau, guau, guau, pam, video. Y la manera que le devolvió el dinero a Lápiz Consciente era de esperarse que iba a hacer esa, porque el Lápiz no lo, hizo, no lo hizo callado. No, sí, sí. no, no fue calladito. No. Eso lo devolvió como, como el Lápiz lo hizo. Broma. Exacto. Eh, como Entonces, el Lápiz lo hizo público. O sea. La Pibino puso el dinero público cuando le dio la, la ayuda y entonces él dijo, bueno, pues yo lo voy a entregar de la misma forma para que la gente sepa que le pagué. Igualito. Típico en el género, típico en el género, tú sabes que ellos se manejan así. Ese esa bulla que todo el mundo lo sepa y todo eso. Eso es normal en ellos. Hacía falta Ricky y Rochi en el género, como, como, como que así. Estaba medio aburrido como sin Rochi. Sí, sí. O Saja que tiene una amplia eh, comunidad de seguidores y se, estaban desesperados, estaban esperar Quieren ver su líder, su, su alcalde. necesitaba el género, estaba nadie, como nadie tiene no su pan para aprendidas, está aprovechando. Vamos a ver cómo le da. Y, y, y, y Rochi tiene una forma de pegar temas increíbles. ese tipo que tira uno, dos, tres temas y lo pega en una semana de una manera impresionante eh, en cierto tiene una fanaticada muy muy muy fuerte o sea los guaguas son fuertes tipo pega porque pega sí sí ese pampaneo ese dembow seco le está dando resultados ese pampaneo ese golpe dembow seco pan, pan. le está dando esa química hasta que se canse la gente lo que escuchan ese, ese ese ese dembow ese ritmo seco después ellos de, de no varan yo creo, y vino él con un rap, sabe, Vino él con ese estilo, con esa música. Y lo pegó al principio. O sea, ese, eh, lo vi, aunque lo vi físicamente, o sea, no lo, ya no lo ve, uno lo ve, va a ver igual por el accidente. No se ve, pero se ve la misma energía, la misma forma de rapeo. Eh, vino, con, vino con mucho ánimo Rochi. Yo creo que Rochi hacía falta en el género. Le deseamos muchos éxitos. Ya o sea, a, a, a los a lo guaguaguá. Eh, Escuchen su música ahí y ahí está, se, se van a embullar en esta cuarentena. Oh, casi dicen que tú estás terminado, señores.